Hola, muy buenos días o muy buenas noches. <ríe> Lo que pasa es que en la mañana eh, tuvimos a un amigo con nosotros y no pudimos presentar el mensaje de las 10 y 30 de la mañana. Tu encuentro con Dios. Y por eso bromeaba diciendo muy buenos días y muy, muy buenas noches. De todos modos, eh, estamos escudriñando todos los días a las 7 de la noche un mensaje relacionado con la palabra de Dios. Y estamos estudiando el libro de Corintios. En el libro de los Corintios, en el capítulo 6, vamos a comenzar a estudiar el día de hoy, acerca de cómo nosotros los cristianos debemos comportarnos cuando tenemos algún, desac... <coughs> Perdón. algún desacuerdo en nuestra, eh, con nuestros hermanos. Tal vez más de uno de nosotros se ha encontrado en una situación de juicio o siendo juzgado por algún eh, ente del gobierno en el cual alguien acusa a otro y es de la misma congregación, o es de la misma creencia, como dicen muchos, es de la misma fe. Y sin darnos cuenta, nos hemos puesto en manos de personas que no tienen la unción divina para poder resolver nuestra disensión. Más de uno de nosotros seguramente se ha encontrado en una situación en la que cuando ve cómo se deciden eh, las contiendas que mayormente son producidas por un acto de orgullo, egoísmo o de venganza entre nosotros. De paso, aquellos que tienen ese tipo de actitud sin duda no tienen el espíritu de Dios. Pero nos llamamos cristianos y formamos parte de congregaciones religiosas cristianas y generalmente nuestras actitudes son actitudes de revancha, de venganza, producto de nuestra ira o nuestro deseo de vencer de algún modo al opositor, sacando ventaja, aprovechándose del poder o de la influencia que tienes. Y lastimosamente, lo único que consiguen aquellas personas eh, es eh, recibir de su propia cucharada. En otros mundos y en otros grupos religiosos le llaman así es el karma, el karma, el mal que tú deseas a los demás. Y lo pones en evidencia, generalmente no le cae a la persona a quien tú le deseas, sino cae sobre ti mismo. Verdadero o falso aquellas cosas que se dicen, lo que sí dice la palabra de Dios es que nosotros cuando tengamos un desacuerdo entre hermanos, que nos sentemos a conciliar los unos con los otros por el amor de Cristo referente a aquel desacuerdo que tenemos, es decir, si algún hermano debe a otro hermano. Si un hermano ha sido engañado por otro hermano, si alguno ha creado una situación difícil que ha roto las buenas relaciones que tenían entre hermanos, es bueno que podamos sentarnos bajo el principio de, de que el amor de Dios está en nuestros corazones y que la disensión es totalmente humana. Necesitamos sentarnos para conversar, conciliar, buscar acuerdos, buscar puntos de vista que puedan ayudarnos a llegar al punto común en el cual ambos tenemos interés para resolver el problema. Yo tuve el privilegio de estudiar una maestría en resolución de conflictos y mediación. Y una de las cosas que tal vez muy pocas veces hacemos es buscar conciliar con la persona con quien tenemos un desacuerdo. Y generalmente ese, esa actitud voluntaria de presentarte ante la persona y hablar y buscar en la amistad de los hermanos cristianos, hijos de un mismo padre, no es una actitud muy común. Generalmente lo que hacemos es inmediatamente ir a la justicia humana y tratar de resolver los problemas de esa manera. El apóstol Pablo, viendo este problema en la iglesia de Corinto, toca el tema y dice litigios delante de los incrédulos.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 O sea, el apóstol Pablo está diciendo, ¿por qué van ustedes a buscar un mediador para que determine los juicios que tienen ustedes que son de la misma fe, que tienen un mismo Cristo? Parece que los problemas en Corinto eran problemas muy serios. Ayer hablamos de un problema de inmoralidad, referido a un hijo que estaba con la esposa de su padre, que no era su madre posiblemente, sino que era una mujer que era casada con su padre, eh, también hay un problema de juicios ante los incrédulos. Disensión que llevamos para que un incrédulo, uno que no cree en Dios, nos juzgue. Cuando el apóstol pregunta y dice, ¿acaso no hay entre vosotros un hombre sabio que ayude a desarrollar una mediación de tal modo que usted pueda resolver ese problema entre hermanos es que la actitud del ser humano es egoísta por naturaleza se, se en sí misma en su propia opinión y basado en sus propias suposiciones o maneras de creer que puede resolver las cosas pone en mano de los que no creen en dios de los que no conocen a dios para resolver un problema que podríamos resolverlo entre hermanos. El apóstol dice, hay una falta entre vosotros, que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados con calma, con tranquilidad? Muchas veces... De muchas maneras, el hombre siempre se ha aprovechado de los otros y ha buscado su propio beneficio. Y eso no sucede solamente dentro de la comunidad de incrédulos, sino también dentro de la comunidad de cristianos. Tenemos que aprender a convivir como hermanos, a entendernos los unos a los otros, a buscar... Evitar el agravio de tal modo que no tengamos disensión y si la tenemos, poder buscar entre hermanos una solución. quizás no tenemos la capacidad de humillarnos los unos a los otros o buscar en el camino de la conversación una manera de resolver. Pero gracias a Dios, porque Él conoce nuestros corazones porque él sabe cuáles son nuestras intenciones. Él conoce qué es lo que nosotros buscamos. Si antes de conocer a Dios no éramos conscientes de eso, cuando conocimos a Dios, sí somos conscientes. Y Dios obró en bien de nosotros y también de aquellos que buscamos el bienestar de todos. Es importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a confiar que entre hermanos podemos resolver gracias a la orientación del Espíritu de Dios algunos, algunas diferencias que puede haber entre nosotros. ¿Por qué tenemos que someterlo eso a los incrédulos, dice la palabra de Dios? Por eso el apóstol Pablo está recomendándonos a que nosotros busquemos a Dios sobre todas las cosas. ¿No sabéis acaso, dice que los injustos ¿no heredarán el reino de Dios? Y vosotros erais injustos antes, mas ya habéis sido lavados, dice Jesús, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios que está en vosotros. Es decir, el apóstol Pablo está haciendo una reflexión para que aquellos que conocemos a Dios Aprendamos a sentarnos y conversar entre nosotros para resolver las diferencias que hay entre nosotros. Y no ir a ponernos en mano de los injustos que no creen en Dios para resolver cosas de los justos. Justo significa un ser que ha elegido a Cristo como su salvador, que ha decidido vivir una vida con él, para él, con nuestros errores pero tratando de ser cada vez mejores. Si tú en algún momento has tenido una disensión con alguien, ve y siéntate con él, habla con él y converse. Estoy seguro que Dios, en su misericordia, nos ayudará a todos a buscar el mejor camino, porque al final las cosas de esta tierra se acabarán y solo cuando venga Cristo se resolverá todo para bien de todos aquellos que creímos en su palabra. Te invito a creer en Jesús y que Él resuelve las cosas y que Él te defiende y que Él está a tu lado y que Él te guía y te ayuda siempre a vivir en paz con tus hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Oramos esta noche por todos aquellos que necesitan de tu bendición para que aprendamos a vivir confiados en tus promesas. Te rogamos, Señor, que tú puedas bendecir y ayudar a aquellos que están, han perdido a sus seres amados, que reciban consuelo, que tu promesa de vida eterna pueda renacer en sus corazones y la esperanza de gloria que es en Cristo Jesús. Te encomendamos en tus brazos de amor nuestros proyectos y planes. Lo hacemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo deseo que el Señor los bendiga en este, en este comenzar de la semana. Y que cada uno de ustedes tenga paz en su corazón y sobre todo, bienestar entre hermanos. Ese es el programa de Reflexiones de la Biblia, todos los días a las 7 de la noche, con Boris Darmo, un servidor. Nos vemos mañana a las 7 en punto.